¿Qué piensa el hombre al tener un amante? Aquí el detalle, aquí la confusión. Cuando vemos a un amante, regularmente la percibimos como una villana o un villano. No mostramos ni siquiera un rastro de empatía por ella y lo que es más, la condenamos con dureza sin ni siquiera preguntarnos ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué siente? ¿Por qué hace lo que hace? O por qué se vio involucrada en una triada amorosa. Y es natural que sintamos esas emociones porque una tercera persona es la que en muchas ocasiones da lugar a un matrimonio fallido. Divorcios e hijos que caen en una relación de desatención, quienes al final se refugian en las adicciones para eludir los errores de los padres. Sin embargo hoy en este pequeño video quiero pedirte que abras tu mente y que nos demos un poco el permiso de entender la infidelidad ...y comprender quiénes realmente salen heridos. Y lo haremos haciéndonos una simple pregunta. ¿Qué siente un hombre infiel por su segunda mujer? Como es natural, en este canal la palabra segunda mujer... ...es una frase que también se puede concebir como... ...segundo hombre, cuando es la mujer la que tiene una aventura. Pero para efectos prácticos tocaremos el tema desde la perspectiva femenina... ...entendiendo que hablamos de ambos por igual. La amante... Cuando juzgamos las cosas es natural que nos pongamos del lado de la persona que ha sido engañada. Y es que hay interesantes argumentos que ponen al amante como la mala de la historia. Pues es bien sabido que nada pasa sin el consentimiento de ella. Es decir, el hombre propone y la mujer dispone. Y quizás por eso sea atacada la amante, que en última instancia tiene la última palabra. Y es quien decide si la infidelidad se consumará. En un momento dado la amante... Quien es amiga cercana de la esposa puede decidir no acceder al amorío por respeto a su amiga. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hace? Y de no hacerlo, ¿es ella la culpable? ¿Qué hay del papel del esposo infiel? Pues si algo es cierto es que hay hombres, parejas que tienden a ser infieles, da igual con quien sea, lo hacen casi ya por adicción, costumbre o simple insatisfacción. ¿Cuál nos hace pensar si la amante es en realidad un detonante que muestra la clase de persona que era el infiel. Ahora, ¿quién es la amante? ¿Y qué papel juega en todo esto? Primero que nada, muchos romances surgen de la propia experiencia humana. Una mujer, un día sale de su casa y va a su trabajo, empieza a interactuar con muchas personas. Y finalmente, su jefe, su compañero de trabajo o uno de sus maestros la sorprende y atrae por sus dotes de liderazgo, belleza o atractivo físico. La química, resulta entre los dos. A priori esto quiere decir que un amante difícilmente sale con la intención de arruinar una relación, a menos que su intención sea esto. Lo demás es el resultado de la espontaneidad que tristemente se da entre dos personas que no deberían consentir la atracción que uno siente por el otro. Aquí es donde nos preguntamos entonces, ¿puede un hombre enamorarse de su amante? Y lo que es más, ¿por qué una persona se ve en la necesidad de buscar a otra persona? La realidad es que una relación es compleja y es un sistema que constantemente se ve amenazado por propias circunstancias. A veces tiene que ver con la monotonía, los hijos, el estrés, el trabajo, las responsabilidades, la muerte de un ser querido o la rebeldía de un hijo. Es ahí cuando una persona inmersa en esta conflictividad decide ventilarse y buscar un ambiente donde pueda conciliar paz en medio de tanta conflictividad. Y es ahí cuando un amante, un amorío, ofrece un espacio de paz temporal que da como resultado una aventura. Estar en una relación escondida escondidas generalmente le aporta a una persona la capacidad de evadir lo que le está ocurriendo en su hogar y lo que es más, ofrece una sola dimensión de la relación. Déjame explicarte esto último a más detalle. Imagina que vas a un restaurante de tu colonia, barrio o de tu pueblo o ciudad. Llegas y los meseros te tratan con mucho aprecio. Te sirven ricos platillos antes del plato principal ...y te sirven la mejor comida que te gusta. Hasta ahí todo bien. Disfrutas mucho de tu estancia en el restaurante... ...sin embargo parte de estar ahí... ...también supone que vas a tener que pagar por la comida que ordenaste. La experiencia de ir a ese restaurante es comer y pagar. Ahora imagina que tú solo disfrutaras de la experiencia de comer... ...y no tuvieras que pagar. La infidelidad es justamente eso. El infiel es como un comensal que llega, come y se marcha. Disfruta de la parte pasional, prohibida y entretenida de la relación pero evade las partes que no quiere, es decir, las responsabilidades, o que es lo mismo pagar por la comida que degustó. No tiene una conexión con la amante, no tiene hijos que criar con ella, no tiene problemas en común con ella, no tiene que convivir con la amante. Él solo conoce la parte sensual de su amante, pero no conoce las demás facetas del amante. Solo se siente atraído por lo que la amante le ofrece en ese instante de pasión. Por lo tanto, esto explicaría por qué el infiel jamás dejaría a su esposa, y apostaría por la amante. Con su esposa siente deuda y con la amante percibe beneficios. Y no es casualidad que un infiel que cae en el acto de la infidelidad, poco a poco perciba a su esposa como una deuda, es decir, como una obligación. Criar con ella a los hijos, tener discusiones sobre los gastos de la casa, discutir sobre cómo criar a los hijos, discutir si ir o no a la casa de la suegra, discutir si él llega tarde... Mientras que con la amante la percibe como un beneficio, es decir, el placer del disfrute, de sentirse deseado, de sentirse querido, de sentirse aceptado, porque nos guste o no, la amante en principio va a admirar todo de él. Mientras la amante lo admira, la esposa le critica por las mismas cualidades o defectos. Esto nos ayuda a entender que muchas veces el rol del amante es de llenar huecos o vacíos en la relación. De ahí que se explique por qué una relación entre amantes no funcione. Porque cruzada la línea del amorío a la responsabilidad hace que ahora el amante sea la nueva esposa y con ello las deudas serán presentes, con lo cual el esposo infiel tendrá que buscar otro amorío. Es difícil entonces pensar que un hombre pueda llegar a amar a su amante y lo que es peor, sostener con ella una relación estable y al final una infidelidad es muy compleja y no podemos asumir que una persona es víctima o victimario solo por el mero hecho de ser el marido, la esposa o la amante. Hay que ver las cosas más allá, y es que cada caso tiene una anatomía diferente. A veces es la esposa que, inmersa en el trabajo, desoye las peticiones de su esposo de pasar más tiempo con ella. A veces es el esposo que, gustando tener amoríos, es el que falla. Y a veces es la amante que cae por mentiras de este último, lo que hace que ella se vea involucrada en esta triada. Sea como sea, lo mejor que podemos decir es no a jugar el papel de él o la amante.